Muy agradecidas en realidad, porque nada, desde que llegó a la vorágine este libro, además eh, conociendo el trabajo de Orca, pues por amigos comunes también, de la que ha ilustrado el libro, que os va a contar también él, pero es amiga librera también, de un espacio también hermano de, de Vivao, la Luis Miselibro Actris que ella es una persona maravillosa y se nota mucho en la forma en la que dibuja también. Entonces dijimos, bueno, pues estos relatos, estas historias, tienen que estar en la vorágine. Eh, además, la gente que ha ido pasando y lo hemos ido comentando se quedaba así como fascinada, ¿no? maravilloso. Y queríamos escuchar cómo había sido el proceso de este libro, que yo tengo un poquito de idea, pero para que sepáis, y de la voz de María... María que lo lee maravillosamente, pues es, es todo un lujo tenerlo. Entonces acompañado también por música, yo creo que vamos a crear un ambiente fantástico. Así que muchas gracias por venir, a los tres y uh -huh. nada, encantada. Gracias. Bueno, gracias a bueno pues eh, yo os cuento, eh, yo soy me llamo, llamo corka soy periodista y tengo un programa de radio allí en Bilbao que se llama Martes Fuegitos, que es un programa sobre movimientos sociales y todos esos temas que se emite ya hace pues eh, 18 años allí en diferentes radios de, de Bilbao y luego en otras radios también del, del Estado. Eh, y Yo he ido eh, trabajando de periodista y también trabajando en una ONG hace años y he ido recorriendo diferentes partes del mundo y iba anotando en un cuadernito pues cosas o personas o situaciones que me parecían pues curiosas o interesantes y hasta que bueno desde hace 20 años y hasta que ya hace como año y pico, pues ya se me ocurrió que, bueno, que ya vamos teniendo una edad, yo me voy a hacer ya 50, y dije yo, pues antes de los 50 hay que hacer el libro, el niño y el árbol. Y como el niño y el árbol ya lo tenía, pues dije, bueno, vamos a sacar el librito. Y se me ocurrió, pues eso, pues escribir algunas de las historias. La mayor parte de ellas, bueno, todas las del libro son historias de, de verdad, vamos, no son de ficción. Son cosas que han pasado, que me han contado, que yo he visto y la mayor parte de ellas he estado yo cuando han sucedido y otra parte son de amigos o amigas que pues tomando café o de noche o, pues me han contado cosas que yo he apuntado y luego pues aparecen en el libro y cuando tenía preparado ya el libro pues eh, hablando con Cris, una amiga de Bilbao que como ha comentado ella es librera también ella me enseñó unas ilustraciones que ella estaba haciendo ella da clases de dibujo, yo no sabía que hacer ilustraciones y me enseñó algunas ilustraciones, entonces pues le dije a ver si quería ilustrar el libro. Y a partir de pues empecé a trabajar ya también con, las, con los cuentos del libro. Y bueno, ya veréis en el libro que son... Pues, las ilustraciones son muy bonitas. Una cosa buena que tiene el libro es que la gente cuando lo hables ya dice ¡Ay, qué bonitos dibujos! Entonces ya la mitad del libro ya está, ya está hecho ya. Y yo creo que eso, que ahí ya ha captado muy bien el aire de las historias y bueno, un poco la, el espíritu del libro. Y son no hay una ilustración por cada historia, pero bueno hay setenta y tantas ilustraciones y cincuenta y tantos dibujos, o sea que hay hay suficiente. Son historias muy cortitas, muy chiquitas y historias bueno, que en principio pues yo creo que se entienden entiende muy bien, no, no son complicadas de leer o de entender, aunque eso sí luego pues se pueden como comenta la gente pues darles muchas vueltas, leerlas muchas veces, porque cada vez parece que entiendes una cosa, una cosa diferente. El título del libro de las eh, chirivitas, no bueno, tiene que ver lo de las historias que prende la vida, tiene que ver con mi programa de radio, con el. Mar de Fueguitos es el, el nombre del programa, y viene de un cuento de Eduardo Galeano, que dice en el cuento que un, una persona se muere para el alto cielo, y desde el cielo mira al mundo, y lo que ve son fueguitos. O sea, que la gente tenemos dentro un fueguito cada uno, si subimos al cielo, y luego hay fueguitos que no alumbran ni nada y hay fueguitos que sí que te alumbran y que si te acercas a ellos pues te entienden y te prenden y de, con esa idea los relatos del libro son en esa clave, no son relatos de, pues, eh, de flagelarse o de sufrir o de contar los dramas o, son situaciones algunas eh, pues en campos de refugiados en, pues en la guerra en Irak o en Chiapas en las comunidades tapatistas o en los campamentos refugiados saharauis eh, pero lo, son historias que igual están también algunas en sitios que están pasando cosas muy duras pero bueno, son relatos eh, de gente que está luchando, sobreviviendo, pues con utopías, con sueños digamos la parte positiva o más linda de toda esa gente que está por ahí Hay historias de esas partes del mundo en las que he estado yo y hay historias también de, bueno, de un pueblito, yo soy de un pueblito de la costa de vizcaya Armincha, un pueblito muy chiquitín, de 600 habitantes, un puerto pesquero y hay historias de mi pueblo, de mi padre, de mis amigos, hay historias de Bilbao. O sea, la idea del libro no es, cuanto más lejos mejor, contar historias de otra parte del mundo y cómo, Sino también, bueno, contar también historias de aquí, de, de lo que nos rodea, de lo que tenemos más cerca, de nuestra vecina, de... Y un poco también el, el propósito del libro es pues, destacar esas historias, esas cosas que, bueno, que a veces no, no reparamos porque estamos todo el día de aquí para allá, no tenemos tiempo. Y como digo yo, pues esa magia del día a día, de lo cotidiano, de esas cosas que, bueno, que solo te fijas si estás un poco atento ¿no? a, a descubrir. Y bueno, aquí en una librería ya veis hay muchos libros, entonces claro, otra de las dudas, a la hora de publicar un libro, yo no he sacado más libros, no he publicado más libros, es el primero y seguramente será el último, porque yo sí pienso que hay muchas cosas ¿no? escritas, muchos libros, mucha gente escribiendo, y, y claro, entonces te planteas para qué escribes un libro. Y yo a la hora de, bueno, de publicar este, pues pensé en un poco la gente que aparece en el libro, las historias que aparecen, y cuando cuentan, hay una manera de contar los relatos, los cuentos en África, que los cuentacuentos africanos, que empiezan contando, pues para que, para que el mundo no desaparezca, os voy a contar una historia, yo la intención del libro era, pues eso, de alguna manera, pues que esas historias, esa manera que de contar o de vivir el mundo que aparece en el libro, pues que no se pierda, que queda en el libro papel o que aparezca por lo menos en estos cuentos y con esa idea pues se hizo el libro se publicó está publicado por libros en acción una editorial de madrid de ecologistas una editorial chiquita pero también de gente baja ecologistas feministas que son también un poco el enfoque que tienen los, los relatos y yo no me voy a enrollar mucho porque yo creo que lo, lo mejor es eh, además eh, María los cuenta de maravilla lo mejor escuchamos unos algunas de las historias del libro y así, pues, eh, yo creo que es lo, lo bonito, ¿no?, que yo me enrollo aquí contando mil batallitas, ¿eh? y luego si eso, pues ya hablamos de... Eh, vamos a empezar, bueno, aquí al lado está el mar, vamos a empezar contando algunas historias que tienen que ver con la mar, eh, una que tiene que ver con mi pueblito, y, por ejemplo, cuando sacamos el libro, la gente de mi pueblo, claro, no sabía que, yo escribía, bueno, sabía que yo escribía relatos, claro, porque no... bueno, sabían, pero no se lo creían porque no los habían visto nunca y la gente del pueblo cuando ha leído pues se ha sorprendido por ejemplo con algunos de los cuentos del pueblo de eso que realmente hayan pasado esas cosas en el pueblo ¿no? porque al final son cosas que igual no les das importancia hasta que alguien las pone en un papel y dice pero esto ha pasado aquí en, en la micha? la primera historia es de, de mi pueblito que tiene que ver con la mar la segunda también tiene que ver con la mar y ya con la mar más grande la mar el mediterráneo con lo que está pasando ahora mismo pues, saben todas las noticias en el mediterráneo con la gente que trata de cruzarlo y bueno, para empezar, vamos con un par de historias que tienen que ver con, con la mar, si os parece. Y si quieres decir algo entre uno no y bueno, otro, le no, no, dices, ¿eh? Sí, no, no, no, Bueno, bueno eh, María va a leer los relatos y Tomás ha preparado toda la, sí, sí, bueno. la logística de las músicas, de sí, los gatos sí. y todo. Sí. La pecera obrera No hay más chinos en Arminza Así que Yang y Feng se convierten pronto en tema de conversación En este pintoresco pueblo de la costa vizcaína Y eso que se pasan casi todo el día encerrados en el piso que reforman Llegan bien temprano en el autobús de línea Trabajan a destajo y regresan a casa con la noche a cuestas. Tan solo Feng se deja ver algunos días a la hora de comer por la orilla de la mar entre rocas y pozos. Para mi niña, niña china, pequeña, ella no conoce, me explica Feng, que apenas chapurrea castellano una tarde que coincidimos en el bus y agita entre sus manos un botellín de plástico lleno de agua salada, caracolillos y quisquillas. la faena. Hay rescates que nos liberan un poco a la humanidad entera. El 14 de julio de 2006, en el mar de Malta, a unas 100 millas de la costa, el Francisco y Catalina, un barco de Santa Pola, salva de ahogarse a 51 inmigrantes que naufragan en una patera a la deriva. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo que nos salió del corazón, cuenta José Durá, el patrón del pesquero, ante unos periodistas ávidos de hazañas. Sea blanco, negro, vaya en yate o en patera, el Código de la Mar obliga a socorrer al que está en peligro, apunta el cocinero Jaime Valero. Y a su lado, Bautista Molina, el segundo patrón, aclara por si las moscas. No somos héroes, somos pescadores de gambas. Pues esas dos historias tienen que ver con, con la mar. Y también tenía mar, pero se la quitaron eh, el Sáhara Occidental hace ya pues, muchos años que, lleva, que está ocupado por Marruecos y buena parte de la gente, los saharauis que vivían allá, tienen que vivir en campamentos de refugiados, en Tinduf, en, en Argelia. Yo estuve en mi primer viaje cuando salí de mi pueblito fuera de, de aquí, fue a los campamentos de refugiados en el año 1993, en un viaje de, para llevar ayuda humanitaria, con unos camiones, se recogían camiones por todo España y se hacía una, se iban hasta, se iba hasta Alicante, y de Alicante a Orán, y luego se atravesaba todo Argelia para dejar allí todos los camiones con todos los alimentos y las ropas, y bueno, en los campamentos de refugiados. Y después he ido alguna vez más, pero esa vez del 93, eh, bueno, eh, entre las cosas que pasaban era que se hablaba mucho entonces de un referéndum que iba a haber con Naciones Unidas para ver lo que hacían si podían volver a su tierra, si no. Han pasado, pues, veintitantos años ya y allí siguen todavía en el, en el desierto. Y bueno, yo en ese viaje que hice en el 93, vi una, entre las cosas que vi, muchas que vi que me llamaron la atención, pues no apunté alguna. Y este relato, pues, de ahí nació en el 93, en ese campamento, en un campamento del, de los refugiados saharauis. La dicha de volar. El infierno de los vivos existe. El pueblo saharaui hace años que lo sobrevive en su infame destierro. La primera vez que lo visité, en 1993, las urnas y los censos aún consolaban el hambre de justicia y vaticiné que pronto quedaría desierto. Pero ahí sigue, inmutable, y ahí permanecen, atrapados. A pesar del tiempo pasado, del doloroso error de cálculo, aún recuerdo la enigmática y solitaria frase en la pizarra de un aula vacía del campamento de refugiados de Euser. La otra noche que era viento. Una declaración. Una locura, un deseo en medio de la endiablada nada. Las gentes del Sáhara, libres, viento. El, el Sáhara es uno de los sitios que a mí más me ha impactado y otro de los sitios que más me ha impactado, pero... Sobre todo por su forma de pensar, de vivir, de ver el mundo, es Chiapas. Yo fui en el año 1995, poco después de la rebelión zapatista del 94, y he estado también varias veces allá en las comunidades de, de Chiapas. Y hay varios, cinco, cuatro o cinco relatos que tienen que ver con cosas que he visto allí y me han contado. Y hay uno que a mí me gusta mucho, y bueno, porque también por lo que tiene de magia y de sorprendente, que tiene que ver con una. Una chiapaneca allá en mitad de la selva, una, una indígena y unos amigos, ¿no? Vamos a, a escuchar. Ciencias naturales. Hay preguntas infantiles que cortan la respiración. ¿Los árboles van al cielo? Le lanzó un chaval a quemarropa al periodista Manu Leguineche. Hay cuestiones mayores que sobrecogen la propia existencia. Los murmullos de un riachuelo, ¿cuánto duran? y Javi visitan a unos amigos indígenas en una apartada comunidad de la selva chiapaneca. La última vez que se vieron, aún no estaban seguros de qué día regresarían, así que acordaron que no prepararan nada. A su llegada, una gallina, el plato de las grandes ocasiones, se dora al fuego. Pero, ¿cómo supieron que veníamos hoy? Indagan perplejos. ¿Mm? Durante toda la mañana, una mariposa no paró de revolotear por la casa. Responde con naturalidad a su anfitriona. ¿Cuánto vale esa pregonera voladora? Pues y son las cosas en Chiapas que me parecen increíbles pues gente que sabe que vas a venir porque ha visto una mariposa esa mañana pues en la puerta de, de su casa eh, otro de los rincones del planeta que lo está pasando muy mal y que también, bueno, ha estado y también alguna historia aparece en el libro varias de ese sitio es Palestina y hay una que vamos a escuchar ahora que tiene que ver pues con algo que está muy de moda ahora que es un balón de fútbol el mundial de fútbol y con unos niños y con un un muro de, de Palestina. soldados israelíes a las puertas del muro de su vergüenza y sientes una punzada en el pecho la paz es la palabra que atesora el viajero para el cruce en el camino con el viajero recuerda a Mahaut Darwis, el poeta palestino Shalom humillan con su paz armada hasta las lenguas palabra de soldado la muerte de la palabra. Amal y Dana aguardan su turno en Belén. Pacientes, chiquitas, con el uniforme del colegio y la mochila cargada de libros. Hormiguitas de la paz. De aquí para allá. La escuela y la casa separadas por una gigantesca pared del apartheid. La paz, es un tren con pasajeros que van o vienen de excursión por las afueras de la eternidad. Fantasea Darwis. ¡Shalom! insisten los soldados. Y las niñas, imperturbables, prosiguen la marcha tras cruzar el muro. De este lado, entre las infinitas pintadas que lo acusan, cuelga también su reclamo. ¡Give me my ball back! Devuélveme mi balón. Pues esa pintada está allí en el muro de, si alguna vez vais a Palestina y, y atravesáis el muro de en la puerta de Belén, pues ya veréis al otro lado del de, muro, está lleno de pintadas, una de las que hay que es esa pintada de que reclama el balón, que se supone se que quedó del otro lado del, del muro. Hay historias, como os decía, que tienen que ver con, con ciudades o con países que aparecen en el diario, como... Pues Palestina, Chiapas o el Sahara, y hay historias que tienen que ver con cosas que no salen en los telediarios, pues con niños que juegan en un parque o con vecinas que hacen cocido alubias. Y esta, por ejemplo, que vamos a oír ahora es de, del parque de mi pueblo, y una mañana cualquiera, pues allí, pues, eh, echando horas y criando a, a las criaturas. La salsa de la vida Asomarse a un parque infantil, Universidad de la Niñez Depara en ocasiones aprendizajes sorprendentes Eres una jugosa piropea una criatura a su madre así no se dice cielo jugosas son las naranjas o las sandías pero no las personas rebaten el cariño y la corrección adultas pero el pequeño insiste sí, sí, jugosa y remata sin asomo de duda jugosa porque te gusta mucho jugar pues si de ese parque en el que juegan los niños, eh, hay también muchas historias, varias historias que tienen que ver, pues algunas con la infancia y otras ya con la, pues, con la edad adulta y con la vejez, cuando llegamos y cuando nos vamos. Y hay una, por ejemplo, de una amiga que me contó pues, hablando de un viaje, que también aparece en el libro y que bueno, es un poco la otra parte ¿no? de los niños que son jugosos o jugones, a las personas adultas, pues que también no pierden la capacidad de, de asombro. Uh -huh. El Nuevo Mundo Hacía tiempo que se lo había prometido. En un par de semanas, Ana vuela con su madre a República Dominicana. Para la anciana será su primer desplazamiento largo, transoceánico. Ana, sin embargo, a sus cuarenta y tantos, está muy viajada. Una tarde, antes de partir... La hija abre un atlas y recorre en el mapa mundi los miles de kilómetros que separan Bilbao de la isla caribeña. Su madre, atenta, buquiabierta, descubre los confines del planeta. Hmm, ahora entiendo por qué viajan tanto los jóvenes. Hay tantos lugares, tanto que ver. son todas las historias tienen que ver con eso, con, como decía antes, de, con la magia de lo cotidiano, con lo asombroso de, bueno, de la vida. Y vamos a, porque si no vamos a acabar el libro, vamos a leer una, una más, que es la que cierra el libro. Hay muchas, eh, en estos años, estos, la primera historia del libro tiene, pasó hace veintitantos años, y la última hace unos meses, y muchas las historias tienen que ver con... Lugares, manifestaciones, encuentros que, en los que hemos estado, pues, foros sociales. Y este, concretamente, es de. Este relato apareció en. Bueno, ocurrió en París. Pero bueno, gente como esta, por suerte, afortunadamente, queda mucha en diferentes partes del mundo. Y esta, sin más, es la, la historia que cierra el libro, un poco también para, para recordar a esa gente que sigue por ahí todavía, pues, caminando y, y alumbrando. La gente cuerda El viejito camina solo Su rostro ajado la, verba, la barba espesa y blanca Un vestir exquisito En sus manos una larga vara con un cartel prendido en lo más alto La lucidez es una forma de resistencia un fueguito, otro, entre miles, durante la gran marcha en París del segundo foro social europeo. Pues así son así son las, las historias del libro, pues, eh, hay eso, diferentes partes del mundo, pero bueno, más o menos eh, con estas que... Eh, y claro, no es igual bueno, cada uno lo lee a su ritmo y como la apetece pero claro, la voz de María como la lee María, pues claro también eh, ayudan a que bueno, a que guste a que se entienda y eso, la idea, como decía al comienzo del libro es que estas eh, pues también se llama Chiribitas, historias que prenden la vida pues que estas historias, pues al final pues eso, nos iluminen la vista y también pues nos prendan y bueno, ayudan a que otra gente se, se prenda y se entienda y eso es más o menos lo que, lo que es el libro y lo que, la idea que, que hay detrás del libro y la ilusión y las gran que lo hemos escrito. Gracias, Juan. más. Gracias. A vosotros.